Hoy en día, todo el mundo sabe de todo y considera que con una búsqueda en Google y encontrar un vídeo ya puede contraponer esa información a la de cualquier estudioso en la materia. Hemos llegado a ver discusiones en redes sociales entre expertos y personas sin estudios. Y esto sucede, por desgracia, en todas las ramas del conocimiento, pero adquiere mayor relevancia en la salud. Así que, por favor, actores, políticos, cantantes, periodistas, futbolistas e influencers en general, dedicaos a vuestro trabajo y dejad la salud para los profesionales de la misma. Hoy, en Vacúnate, vacúnalos, María y Sara, ya enfermeras, nos hacen un resumen de algunas meteduras de pata de toda esta gente. Seguramente te suenen muchos de los rostros que estás viendo, ya que todos ellos son de grandes celebridades. Y aunque no lo creas, todas ellas tienen algo en común. Y son sus polémicas declaraciones sobre diferentes temas relacionados con la salud y la ciencia. Debido a su gran popularidad e influencia, han llegado a crear gran controversia. Y en los peores casos, pueden causar problemas de salud en aquellos seguidores que confían en ellos. Es por ello que hoy vamos a desmentir muchos de los bulos que estas celebridades transmiten a sus seguidores, sin ser conscientes de sus repercusiones. En concreto, hablaremos de los famosos que han reconocido ser antivacunas. El movimiento antivacunas está experimentando un importante crecimiento en la actualidad, llegando al punto de que ya es posible ver algunas de estas consecuencias. Por poner un ejemplo de la gravedad de este hecho, tan solo en 2018 hubo más de 80.000 casos de sarampión en Europa, que se atribuyen a una falta de cobertura en la vacunación. Una de las razones por las que este movimiento ha encontrado tantos simpatizantes se debe a las declaraciones reconocidas figuras dentro del campo de la ciencia, entre las que destacan dos grandes figuras. No podemos hablar del movimiento antivacunas sin mencionar al padre de este movimiento, este cirujano que publicó en 1998 el estudio que relacionaba autismo y vacunas. La prestigiosa revista The Lancet publicó su investigación, la cual posteriormente fue refutada. Probó que Andrew había recibido dinero de organizaciones antivacunas, por lo que el Colegio de Médicos de Reino Unido le retiró la licencia, no pudiendo ejercer más la medicina en su país. El ganador del Premio Nobel de Medicina de 2008, por ser uno de los co-descubridores del virus del Sida, se ha declarado antivacunas. Entre sus declaraciones destaca su gran escepticismo con respecto a la seguridad de las vacunas. Centrándonos en el mundo de las celebridades, tenemos a la actriz, presentadora y conejita Playboy en los 90, Ginny McCart. Su carrera viró bruscamente cuando en el año 2014 tuvo un hijo con autismo. Desde entonces, ella y su expareja, Jim Carrey, organizan conferencias, siendo la cabeza visible de muchas manifestaciones y programas de máxima audiencia en Estados Unidos. Aunque no tan extendido como en Estados Unidos, en España podemos encontrar alguna voz que cuestiona la seguridad de las vacunas. Muy sonado fue en su momento las palabras que el presentador Javier Cárdenas alegó en su famoso programa de radio Levántate y Cárdenas. Como padre de un hijo autista, Robert De Niro ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación sobre la inseguridad de las vacunas. Sin embargo, la polémica estalló cuando trató de presentar un documental llamado backset en el Festival de Tribeca, el cual daba argumentos y pruebas en contra de las vacunas. Antes de llegar a la presidencia, Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter mensajes a favor de la vacunación. Sin embargo, en el año 2017 anunció que crearía una comisión sobre la obligatoriedad de la inmunización encabezada por un reconocido antivacunas, Robert F. Kennedy Jr. Además, las declaraciones que lo acompañaron posteriormente suscitaron muchas dudas en la población americana. Estos son solo algunos de los ejemplos de celebridades posicionados en contra de las vacunas. Sin embargo, existen muchas otras figuras reconocidas que cuestionan su seguridad y verdadera eficacia, como Alicia Silverstone, Majin Bialik, Christine Cavalari o Rob Schneider. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente la vacunación es segura y efectiva? ¿Volveremos a ver más muertes por enfermedades prevenibles? ¿Tienen más peso los bulos que la ciencia?